Manitas del canal, aquí Capley en un nuevo video para ustedes Hoy estamos con en un hobby Hola Lessie, ¿cómo estás amigo? ¡Hola Capley! ¡Cuánto tiempo! ¡Mira tantos dulces! Ah, ahora sí que me voy a volver súper gordito ¡Mmm! ¡Mira gallita. Oh, ¡Sí me vas a superar! ¿eh? Me vas a superar eh? <risa> <risa> bueno, capaz que es difícil Pero a lo mejor sí, ¿eh? Me vuelvo más gordito que tú <risa> Ay, amigo. Y bueno Capley ¿Para qué me has traído el día de hoy a este mundo tan velozo? <risa> bueno, decir, no voy bueno, a bueno. Tengo si soportarlo. Bueno, Alex, te he traído aquí porque eh, eh, me, una vecina me dijo que viniera a recoger unos dulces acá, ¿no? Pero ¿En al serio? final, sí, sí, sí, sí. Al final resultó que era una trampa. Que, ¿Una trampa? Eh, sí, sí, sí, sí. sí. O oh, no, me trajiste un mundo meloso para para matarme. Me vas a comer, me vas a comer. Pues, te quería engordar para después freírte, pero bueno. Eh, ¿Qué? Sí, en <ríe> si sí, tenemos que escapar de, de este mundo todo meloso Porque... ¡Mira! ¿no? ¿Ah? ¡Una gallita de jengibre! Sí, sí Dice Dada, da, da, da, da, da, da, da, da. Este mundo va a estallar Y por acá pueden escapar ¡Oh, madre ¿De mía! Sal, y sal, encima sal, me sale sal, sal una sal Vale, entonces tenemos que escapar ya A ver, saltamos por aquí ¡Uh, uh! Eso parece ¿Y esto parece... ¿Esto? De... Son bombones sí, sí, sí, sí, sí Son como... ¿Y esto qué es? ¿Son ¿No? dulces ácidos? A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Te matan! Vale, sí. Caí en los jugos ácidos esos. Pero si, es, si en la misma palabra dice ácido, es porque es ácido y quema y derrite. y... Pero también hay dulces ácidos que son buenos, saben bien. Pero es que los que estamos saltando son los dulces. Esto es ácido, ácido puro. Mira cómo... cómo muere. ¿Te moriste? Sí. El masoquismo es malo, bro, el masoquismo es malo Es que quería, quería dar la prueba, a ver si, sí, si, sí, en serio, Uy, uh, mire, es que hay tantas galletas, y tantas cosas Y no me puedo resistir, me quisiera quedar aquí aunque el mundo se acabara <risa> Ya ves, ya ves, ya ves, aquí todo voy a volver a traer para que te vuelvas más gordo. <risa> ¿Qué? <risa> Toma, pringado, <risa> pero esto que es, esto, es la, esto ya es el agua de la cantarilla, uy <risa> No, No, no, no, con esto se hace el dulce el dulce. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guaca, sí, sí. la huele re feo. <ríe> si sí, los dulces no, se hacen, sí, con eso yo eso no los voy a comer. Si... ¿ah? Si huele rico. Esto es eh. ¡Oh, dulce de regaliz. Bueno, este no, no me gusta tanto. Son dulces. Pensé que era Esto pues... es como una cuerda floja. Mira, mira, mira qué probazo. Mira qué probazo. Mira a qué probazo. Sí, qué probazo, claro. Uh, <ríe> <ríe> uh, no te rías, cara. Yo sí soy un poco deprimido. De mira, mira, mira, mira. Oh, tengo un equilibrio. Ah, sí. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! Se, ca se cae al final. ¿Qué dice, dice? Ten cuidado, evita las burbujas peligrosas que salen de la melcocha. Ah, es que es, es melcocha esto verde oh. No sé qué signifique, pero suena malo. Oh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué siempre muero yo? Alexis, siempre ya es hora de que tú también te pases, uy, ¿no? no. Ahora. Es que la ahora hora tenemos un séptimo sentido que, que, que captamos las cosas peligrosas, ¿sabes? Ay, no, no, uy, casi muero, casi sí, muero. Sí, sí, sí, sí. Lo como, Pero es que tú te lo pasas de potra y te lo pasas así facilísimo. Ya vi, ya ves que son muy saltarinas, ¿sabes? Ya, pam, pan. Oh, yo siempre he querido probar de estos dulces, nunca he probado. Pues me está haciendo agua a la boca, quiero comer todo. Yo también, bien. ¿sabes? Alexi, Alexi, ¿tú no bro, te has el mundo, Estás has No, el mundo, ¿Qué? Cara, ¿Qué? Pero... No, no, no, no, no, no, no no, no, no, no, bueno, el mundo, te has conocido el el mundo, te has ¿Qué? ¿Cómo el Mira, mira, mira, esta paleta parece de, de algún país, que sé que era Chile, pero parece Francia. Guáctela. Ese parece de, de, de Perú. Okay. Ay, no manches, me volví a caer. Ay, no. <risa> Quise comprar... No, no quiero comprar. Soy un probazo, Ahora... No oh, bueno, yo estoy oh, vale, la última paleta, la última paleta... ¿Cuál de las dos? Arriesgate tú, Colombia. yo. No quiero morir. ¿Qué? ¿Qué? ¡La otra, es? la otra! ¡Vamos! ¡Wow! Pero si soy colombiano! ¿Por qué nos hacen esto? ¡Oh, mira! Oh, ¡Ahí está, está la salida! ¡Podemos salvarnos! ¿La vez oh, ¡Oh, Es como un castillo, Corre. ¿no? La salida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡Asqueroso! <risa> ¡Estás gordísimo! ¡Déjame pasar! <risa> no, Nosotros no, no cabemos no. en este mundo de caramelo Bueno, pues yo estoy gordo. ¿Qué crees que haga? No puedo ocupar solo una. Primero déjame ¿sabes? pasar a mí. ¡Animales y niños primero! ¡No! Primero los gordos. Voy a llegar yo primero? primero. ¡No! ¡Llegué! ¡Me empujaste! ¡Asqueroso! No. Perdón, amigo. No quiero morir. No quiero ¿Tú morir. Tú puedes, mascotica, no tú morir. puedes. Ajá, después de que me tiraste 24.000 veces, no voy a volver a confiar en ti. <risa> Aquí podemos observar. Esto me observar. lo recompensas con 20 lados. Aquí podemos observarles y como saltando. ¡Ah, sí! Veces. No puede ser. <risa> ¡No, no! ¡No! ¿Qué momento tan qué triste? ¿Qué momento tan triste, no? Dice, solo se puede caminar sobre una barra de chocolate. Elige hoy sabiamente. Mm. Tú a la izquierda mm. yo a la derecha. O cómo? No, mejor, yo a la derecha y tú a la izquierda. Uh, okay. ¿Qué? Ok, Uy. ok. O okay. la okay. derecha no era. <ríe> vale, y ahora. ¿Ahora? Ahora cambiamos. ¡La izquierda! Uh, ¿Qué? <ríe> Este mundo me odia <risa> Igual, sus caras me lo sabían feos Ni los quería ¿Cómo que Apuesto no? a que este sí es la derecha los... ¿Qué? <risa> Alessi, no sabes seleccionar sabiamente, ¿eh? no eres un sabio Pero es ¿Cómo que, así? es que como es posible que si dos veces fueron la izquierda ¿Por qué no serían dos veces la derecha? Es ¿Sí? que, ¿Qué ah. dice que dos veces a la izquierda, fue uno a la izquierda otra a la derecha me estoy haciendo un lío mental. Es... ¡Por fin! ¡Vamos a pasar este mundo! mira hay una, de una huella parte. de ti aquí! ¡Hay una huella de ti aquí! Oh, ¡Gigante! ¡Hala! Una mamá, huella no? gigante. ¿Qué? Ah, ¿Qué dijiste de mi mamá? ¿Qué dijiste de tu mamá? ¿Qué tu mamá? La, la, la huella de ella. Mm. Es más grande que la tuya. Mi mami pudo venir aquí y comerse todo y yo no pude. Soy una decepción claro. para ella. O sea, ¿Y esto es, qué? Pues le digo. donas. Son, ¿Son donas. Parece, ¿no? Uh, por eso, mira, llegamos. Por ese no, brotador, todavía ese... falta muchísimo. Eh, fal falta, falta, falta. Creo que falta unas tres pistas por ahí. Dice... Haga, haga lo, lo que haga, haga no, toque... no toque... Déjame leer a mí. Ok, ok, leer ok, a mí. ya, ya, ya, ya. <risa> haga lo que haga, no toque... lo a... eh, No sé leer, lee tú. <risa> <risa> haga lo que haga, no toque... el... Eh, toque el... Plas, el pastilla de caramelo. Creo que tú tampoco sabes leer, vamos. <risa> pues sí. Pensé que Seguro era... que no eh, es importante. Eh, eh, eh. Me lleva, y me esto, lleva. ¡Ah! Me, ayuda, ayuda, no quiero morir, no quiero morir, rún, ah, rún, rún, no, Uh, no. <risa> oh, esas cosas te matan, los dulces de maíz te matan, ¿ves? ¿Pues si leíste? Ah, si no leíste, decía no tocar, no tocarla. Ah, bueno, tengo memoria a corto plazo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya, pide, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ven, ven, ven, ayuda. Ven. corre a la derecha, a la derecha, eso, eso, ah. a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, ayuda, mamá, corre, no, no, no, no pero... Jope. Pero Alessi! ¿Pero que... No puedes... Que estoy muy manco. Pero que... Que no sabes esquivar. No. Que no... Tengo reflejos, de refugio. Corre, corre, corre. Corre, corre, Sí, sí, sí, sí. Vale, vale A la primera. Uy, mira las aguas de las alcantarillas. Aquí es donde termina con poco, chino. Y hasta el castillo. ¡Pasa la salida. Lol. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. las. Huele horrible. Aquí, eh. <ríe> eh bueno. Este dulce ha sido combinado con popó. <ríe> Esta mañana hice. Ay. ¡Qué asco! Y encima <ríe> en un mundo de caramelo. Eh, es que es que comí muchos caramelitos y, y la vecina me dijo que comiera ¿Otra? más y más. Creo que me quería cocinar, pero bueno. ¿alguien? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué? Eh son golosinas, más gol uy, te oh. matan ¿Esto? ¿Qué? ¿Estos dulces uy, qué son? ¡Salta! ¿Qué dulces son? ¿Son estos? No Ni idea, no creo que son barras de caramelo Sí, sí, como, son como dulces, pero... Uy. ¡Vamos a llegar! ¡Para sí, qué morimos en el mismo lugar! <risa> ¡Corre, corre, Alessi, corre, corre! ¡No! ¡Ya no falta qué esto! Asco. ¡Ya vamos a llegar! ¡No falta esto! ¡Ya no me presiones que mientras me presionas más voy a fallar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Alessi! ¡Nosotros podemos! ¡Yo llego primero! ¡Yo llego primero! ¡Yo llego! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Alessi! ¡¿Qué?! ¡Sos muy malo, eh! ¡Date prisa! Y consigue a través del puente el arco ¡Vamos! ¡Que yo llego primero! ¡Yo no me voy a quedar morir! ¡No, no, no! no ¡El lado verde! ¡El lado verde! ¡Es el mejor! ¡El color verde! Dijo Monchito ¡El color verde es el mejor! corre Tú ya voy a pasar! ¡Te voy a pasar! Te voy a pasar. No, te voy no. a pasar. Sí, sí. ¿Cómo <ríe> es que corres más rápido? Eh. Ejercicio, mijo, ejercicio. Aunque estoy gordo Tú no haces ejercicio. Aunque estoy gordito, espera, yo tampoco. ejercicio. ejercicio. Tú vas rodando por la vida. ¡Corre! ¡Corre! Uy, no voy a. No, uy, no, que me alcanza, que me alcanza. Ya nos caemos ¿Cómo? en la cola. Gané. Llegamos al castillo rápido. Pasa por la puerta. ¡Pasemos por la puerta! Y bueno, ranitas, hago esta pausa antes de irnos para mandar un saludito a los nuevos miembros del canal, que son Brison y HyunKar. Si ustedes quieren ser saludados y tener grandes beneficios, solo hazte miembro y tendrás muchos beneficios más como ranita. Y bueno, ahora sí, nada más que decir, sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Uh! ¡Las amo a todas!